Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para el dorso, esquina y bicipiti Como pudiste guardar por datos estas bandas elásticas que son útiles en este periodo que, que no se riesce a andar en palestra, con estos atresis al menos nos mantenemos en forma Podemos elaborar tutti el cuerpo, gamba, glúteo, bicipiti, esquina Pero el giorno de hoy voy a hacer esquina, esquina y bicipiti. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es estimular el, el la, la esquina por diferentes ángulos. Voy a hacer cuatro ejercicios per per la esquina para el dorso y tres ejercicios para el bicipiti. Voy a hacer un circuito. Tú a casa lo, lo puedes hacer normal, cuando hagas tu entrenamiento. Prende el ejercicio que sea más conveniente, el que te piache y lo, lo puedes hacer. Vamos a hacer así: 30 segundos de, de, de, de, de labor o de entrenamiento con 15 segundos de recupero. En los 15 segundos de recupero, tú prendes un gocho de aire y continúa el próximo ejercicio. Inicios con los cuatro primos de dorso y finisco con los tres tres eh, últimos para el bicipite aspecto que estos ejercicios sean útiles para ti y si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso, láchame un comentario, dame un like te piache, no te piache, yo lo acepto, yo lo acepto porque estoy mejorando, estoy mejorando ok, vamos a iniciar, vamos a hacer un poquito de, de, de movimiento movimiento en los brazos ta ta ta, porque vamos a, a elaborar la parte superior como podéis guardar, ogni color a una resistencia yo voy a iniciar con, con una resistencia media, media-basa media-basa y después eh, salgo la primera serie la hago con, con el color más mole y después voy, aumenta, eh, voy aumentando la resistencia con la banda elástica ok, ok, ok, ok, me muevo un poquito los brazos, ta, ta, ta Vamos a hacer este circuito, ¿cuánto dura esto? Dura 18 minutos, 18 minutos, donde tú, tu, ah, tu, tu esquina, tu esquina va a diventar larga, larga, larga, larga o va a tonificarla, mantenerla, mantenerla. La mía es un poquito estreta porque, no, no, es un poquito larguina porque pimos jugado para bola, pero a eso simplemente hago un poco de tonificaciones. Perfecto, primero iniciar, no de hacer un poquito de hidratarte. Ah, qué bueno, bueno. tanto habíamos 15 segundos para prender hidrataciones. Okay. estas bandas elástica, hoyo. La voy a utilizar en casi tute, tute, tute la voy a utilizar. las voy a meter aquí porque no voy a parar casini cuando inicie el cuando inicie el circuito. Ah, prendo, que cual prendo. No, no, no, no, no, no, no. Okay. Aranchones. Voy a iniciar con la con la turquesa, turquesa. Turquesa, turquesa. Dos pasó la negra, la más resistente es la arancione, aquella no piangere, también esta también es resistente. Ok, voy a meter mi timer para iniciar estos ejercicios, para tonificar la esquina y el bícepito. Ok, ok, prepárate, prepárate. Vamos a acercar el timer, a nuestro programino. Ok, aproximadamente esto dura así sì, como he dicho prima, 18 minutos, 30 segundos de trabajo de, de con 15 segundos de recupero. Vamos a estimular a el dorso con el bicipite Preparate 3, 2, 1, via. Four, three, un segundito, un segundito, le subo más volumen a la, a la caseta. Ok, perfecto, me sentí, me sentí mucho mejor, ¿no? 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio de la esquina. Guarda, guarda la esquina. Piego ginocchio. Esquina directa. Abro. Abro gómito. Abro gómito. Lentamente, lentamente. Abro gómito. Guardo de frente. Guardo de frente. Pues, lentamente. Abro gómito. Sí, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Peto, peto avante, peto adelante. Esquina siempre directa. Ah, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro. tiro. Sí tiro, tiro, tiro, tiro, ok, perfecto. Nuestro otro próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a, a tirar, a tirar, a tirar, vamos a tirar así, atrás, tirarle dietro, dietro, dietro, dietro, detrás. Se va a sentir, se va a sentir el, el esfuerzo. Ok, mete una gamba así y tiro, guarda, vale. tiro lentamente, abro gomito, abro gomito, la resistencia, tú puedes modificar la resistencia. Sí, sí, sí. Se siente, ¿no? Aunque se elabora la spa la espalda. Sí. Ah. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Nuestro próximo, nuestro próximo es muy similar, muy similar. Vamos a Avanzar, vamos a abasar el peso. Tras, vamos a abasar el peso. Guardate, guardate, guardate. Sí. Usa, usa, usa. Sí. Uh, vamos, fuerza. Usa ante el gomito. ahí me excusan si doy tanto la esquina ok perfecto, perfecto perfecto, perfecto Ahora vamos a hacer el rematore el rematore con encuesta turquesa piano, piano, vamos aumentando el peso piano, piano y vamos aumentando el peso va, la directa y se va ah. Ah. uso el gomito en dietro esta posición si sí. ok si sí sí si si si si si uno. si si si vamos a si si si uno de de bichipiti. Bichipiti, vamos vamos hacer esto tra tra, Inicio con la con la turquesa. Piano piano. Aumento la resistencia. En la próxima. Mándalo para. Piego el ginocchio. Esquina, di y va. Uno, vale. Como un concentrado. Mándalo para. Sí. Ah. Tiro, tiro, tiro. ¡Ecoé! Eh. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. ¡Ecoé! Eh. Sí. Tiro, tiro. ¡Dos! Uh. Uh. Ah. ¡Forza! Forza. Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer otros ejercicios para el y Vamos a, a cambiar la modifica. Va a dar un paso adelante y vamos a hacer el Vamos a tirar la resistencia desde dietro. Desde dietro. Desde dietro. Guardate. Piego, guau. Va. Ah. Se siente. Ah. Tiro. Ah. Esta ja, ja, ja. es la, la verde turquesa, ¿cómo era? Dos bocas de la próxima que le meto più resistencia. va uh. Sí. Uh. sí. Sí. Sí. Uh. Vamos. Uh. Ok. Ok. eso vamos a hacerlo individualmente, vamos a hacerlo como, como si estuviese martelando siempre el bicipite con uno solo 3, 3, más concentrado, más concentrado se sentirá de más la, la, la fatiga ok, va 1, va 2 3 4 5 6 7 8 9 piega el ginocchio ok 60 60 60 60 60 ok a eso cambio cambio de bracho cambio de bracho y dopo torno nuevamente con, con, con la esquina con el dorso piego el ginocchio si la prendo piuyu siento que resistencia guarda como la hora ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Ah! Lo no posigo con la nera. ¡Ah! lento, ah. lento lento, lento. lento. ¡Ah! ¡Ah! Okay. ¿Qué vamos a fare, Vamos a afar el rematore eh, con, la banda, con esta banda elástica. Desde, desde el albero, Nuestro amigo el Jordi de hoy, el albero, <ríe> Ok, vándalo acá. Vándalo acá. Quina directo, va. Tiro. Ah. Abro el gómito. Abro el gómito. Ok. Abro, abro el spalle. Okay. Ok. Tira, tira, tira, tira, tira. Ay, la próxima será più dura porque le voy a meter più, colores. Ah, otros colores. ok, Sí, sí, sí, sí. ok. Uf. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. Ah, eso desde, desde su, desde su. Cuesta, cuesta, cuesta dura. Cuesta dura. Uh. Uh, uh, uh, de otra Te doy colocar un pie de adelante. Uh, fuerza, fuerza, fuerza, se si la fai. Uf, madre de Dios, ¿dónde ¿no vamos a parar con este? vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar. Ya se siente un poco la, el laboro de la del dorso, el dorso. Yo consigo después del dorso meterle un ejercicio de el abdomen. Va, cuatro. Esquina ah, directa, tira. Ah, fuerza, fuerza, fuerza. Ah, pues este no cambio porque está, está dura. Ah, Ah. Okay. ok, ok, ok, ok, ok, está dura, está dura con está dura. Vamos a poner el rematore, el rematore con, con la nera, con la nera, con la nera, que se la El rematore, va de local. Abro, abro el gomito. Tra, cuando de frente, tra, tra, puedo abrir el gomito, aunque quiúdelo così lavoro più internamente, delle due forme vanno bene così cambiamo l'angolo del lavoro tira tira tira ah, tira tira tira ah. perfetto vado con vado con bicipiti bicipiti bicipiti bicipiti bicipiti bicipiti con il nero se sentirá la resistencia, Se sentirá, va. ah. tira, vamos, ok, tira, va, ah. tira, tira, ok, tira, tira, tira, tira, sí, sí, se la falle. vamos, vamos, vamos, vamos a la piu, sí, sí, sí, sí, ay, ay, ay, no te regalas niente, no es uno, no es uno, no ah. uno, ¡Ah! Madre de Dios, <ríe> ya no se sete el bichipiti, guarda como se sete el bichipiti, <ríe> no se sete el bichipiti, vamos a cambiar angulaciones, de dietro avante, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Tra. vamos a hacerlo con la nera, con la nera, con la nera, ok, va, ya, ya, ya. cambio las angulaciones, Uf. Respira profundo. Usa la fuerza en que el abdomen. Vamos, vamos, andiamo, andiamo. Soy un guerrero, No soy una gallina. Soy un gallo, soy un caballo. No mola más. Ok, vamos con el bichipiti. Este se sentirá, este se sentirá, se sentirá. Vuelve se cómo la guá, ah, lavora. ¡Ah! Continúa, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Va y fin en fondo, va y fin en fondo, va y fin en fondo, Pablo. Tira, va y fin en fondo, va y fin en fondo, va y fin en fondo. ¡Ah! Va y fin en fondo, sí, sí, sí. ¡Uf! Vamos, vamos. Un altro. Ah. Madre de Dios, quello no, no, no vuelve a finir, cuelo no vuelve a finir, cuelo no vuelve a finir. Dos pondíamos con la arancione, con la arancione, no con la ya, la arancione es muy fuerte. Ok, si va. Uno. Ah. yo yo yo yo yo yo yo yo. yo, yo. Ah. Usa la fuerza del abdomen, ah. tú no mola más, ah. tú no compites con me. tú compites con tu esteso. Ah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, se siente. Ah. Uh. Pueden para el prelievo, pueden para el prelievo. Ah. Se ve la vejiga. se ve, se ve, ok, perfecto, perfecto, vamos con aranchones. Vamos a, allá, el último el último esquina, nuestro último, nuestro último round porque Estamos haciendo tres rounds, tres rounds, tú casa five, cuatro, aunque cinco Ok, perfecto Cuatro o tiro, tiro, tiro Auro gomito, el movimiento será más corto porque es più, más più, più resistente Va, Tira, tira, piego el ginocchio ah. Ah. Vamos, vamos ah. Peto, Tira tu peto avante Sí sí sí si, sí, si sí, sí. ah sí sí va. Sí, ah ah ah. Eh. ah cueste también lo pueden enfar con cua simplemente que no hubo tiempo de farlo pero tú lo, cueste, cueste cueste ejercicio lo pueden enfar también con la banda elástica atacando la cua vamos a más Ah, mira, te abro el comido. Ah, sí, sí, sí, uh, ah, ah, ah, ah sí. Uh, uh, okay. perfecto Ahora vamos a con este movimiento. Tra, tipo pulley. Tra, tra. Ahí va. Per la esquina, per el dorso si son otros ejercicios. Yo hoy solamente portado estos cuatro. Pero antes porto otros, più, più, più diversos Les recuerdo una otros, con el reglamento de gamba glúteo brazo ok uh. Uh. madre de dios rematore rematore vamos a ver rematore con el con el yalo. rematore con el yalo se sentirá la fatiga será el movimiento più più lento più lento più lento più lento più lento abro voy a abrir abro Chiudo ah, ah, auro, A. A. abro A. A. A. que tu tu A. y tu se estén estimulando con estos ejercicios. Eh. bichipiti, Vichipiti. Va. Va. Ah. El ah. ah. movimiento es más... Más lento. Ah. Porque hay más resistencia. Sí. Ah. sí. Sí, sí, sí, sí. Ah. Vamos, vamos, Córdoba. Andiamo! Andiamo! Ah, sì, Si! Sì, sì! Ah! Qua non si mola mai! Qua non si mola mai! Qua non si mola mai! Questo bicipite ti guarda! Poi schiacciare un cocomero! Questo sarà più duro, però non c'è problemi! Proviamoci! Proviamoci! Va! Va! Ah, guardalo! Ah usa la fuerza del abdomen anche, la respiración si se ha oxígeno se forza concentrado con una sola concentrado con una sola concentrado, dai, se la fai Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta dai, sì tu riesci, tu riesci va, se va, se si sente, lo so che se si sente, resiste, resiste, resiste, fai positivo, ce la fai, sei un vincitore, sei un ganador, ganador. Uh. Uh. Uh. Vamos, vamos, andiamo. Uh. Último. último. Último, último, último, último, último, último, último, último. Último, último. Último. último. Vamos. Uh. Después de esto yo voy a hacer abdominales. Abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen. Va. Ok. Uh. Uh. Si. Uf. Ah! lavorato Sì! schiena Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hemos habíamos fatto cuatro ejercicios donde habíamos alenado el músculo por diferentes ángulos. Aunque el, el bicipiti y guarda, ya no, no pasó eh, a el brazo, el brazo. Gracias veramente a todas las personas que. Que guardan con este canal y que se alena, me pueden un comentario. Pablo, no me piace el ejercicio, si el ejercicio más lento, no, voglio, no lo voglio para hacer en el circuito, va bien, podemos modificarlo. Les recuerdo, en, en el canal hay una playlist, pueden guardar principiante, moderato e intenso, eh, gamba, bicipiti eh, cardio, entrenamiento eh, eh, con la fitball, tiene tutti per tutti. Ok, por eso te, te por cuero te invito a que me sigas en el canal y a que aunque condividas los vídeos. Gracias veramente a todas las personas. De cuore, Pablo. No te dimenticare de far stretching. <risas> Vaya, oiga, oiga, que dejó eh, de muerto. Pa. Vamos a hidratar.